Buen A nuestros queridos amigos Ivanov Collado. Gracias, hermanos. Alberto. Buenos días. Gracias por la invitación. Buen día, Nelly. Eh, gracias por la sesión. <risa> VIP, me siento importante de verdad, porque VIP, el significado de VIP is very important people. Entonces, me siento importante, de verdad. Gracias. Qué bueno, qué bueno. Gracias, Ivanov. Me siento importante porque estoy al lado tuyo. <risa> que se sepa. Nosotros pues, sentimos agradecidos, ¿verdad? Y contentos de tenerlo sentado ahí en esa silla porque Ibanosa es un joven emprendedor, ¿verdad?, con una visión clara de lo que es, el, de lo que hiciéramos todo, el desarrollo de esta provincia Duarte. que quisimos invitarte porque subiste un video a las redes sociales donde plantea que ya es tiempo de que se descentraliza la sede del Caribe con respecto a lo que es el torneo de béisbol invernal que se lleva a cabo en la República Dominicana y que lo componen una serie de países del Caribe que participan cada año entre los equipos Así campeones. Es. Y hemos visto cómo, por ejemplo, tú has hecho este planteamiento porque en el caso de la República Dominicana solamente se celebra en la capital de la República cuando hemos sido sede de este el más importante evento en es. la zona del Caribe. ¿Este planteamiento que hace? Que debe ya el momento de descentralizar la sede del Caribe. Así es, ese, ese análisis, esa investigación lo hicimos en base a San Francisco de Macorís, a mi provincia, porque... Lo primero que corre por mis venas es mi sangre gigante. Y lo que mandaba era hacerlo en base a mi pueblo. Pero es algo que se puede adaptar también a, los, a, los otros, a las otras provincias donde tienen equipo de béisbol. Y imaginar tú el caso de la romana. ¿Qué condiciones no tiene la romana para celebrar una serie de Caribe? Y también, ¿qué condiciones no tenemos nosotros, San Francisco de Macorís, donde en ese estudio, en esa investigación, desglosamos la cantidad de habitaciones que tenemos aquí? La Entonces, cercanía que tenemos a Aeropuerto, hay, tener, hay unas condiciones. Hay que tener una serie de características, las ciudades donde se, donde se lleva este... Correcto. Y digo, digo, bueno, en el caso nuestro, porque muy bien como tú planteas claro. en el video, en otros países, por ejemplo, Puerto Rico, Venezuela, donde el equipo campeón, en la ciudad del equipo campeón, es donde se lleva a cabo la ciudad claro. del Caribe. Claro, Víctor, eh, yo quisiera, si no es mucho pedir, eh, hablar con el máster. Para, si pudiera poner el video, no sé si, si lo tienen ahí en Q. Okay, eh, eh. porque ahí no no no nos enseñan las instalaciones de, del estadio y podemos ir desglosando también poco a poco a medida que va transitando el video, porque ha creado demasiada, eh, opiniones. demasiadas opiniones como es normal cuando tú vas a una opinión pública y queremos ir desglosando poco a poco si es posible. Tenemos por ahí, vamos a decir a José, sí, que nos busque, por favor, José, en Facebook de Ivanoz Collado eh, para, y en Instagram también el, el, las declaraciones, el, el video que subió Ivános con su opinión con respecto a lo que él plantea sobre la descentralización de la serie del Caribe Cuando hablamos de descentralización Es que en República Dominicana de manera exclusiva Solamente una sola vez Cuando hemos sido campeones eh, Sede de la serie Se ha llevado a cabo y solamente una vez en Santiago en el 2008 Sí, en el 2008 así es Entonces lo que plantea no es que ya llegó el momento De que debe salir Fuera de la capital Claro, como ha salido en la serie. mayoría de países donde se celebra eh, La serie del Caribe, por ejemplo en México Se ha celebrado en cuatro estados En Puerto Rico se ha celebrado en dos en Venezuela se ha celebrado en tres. Pero cuando nos vamos a Puerto Rico, que es un país que tiene condiciones similares de nosotros, nos vamos a la ciudad de Mayagüez, que es una ciudad que tiene 75 mil habitantes, y menos condiciones, es hasta turísticas. Un barrio. Un barrio, exactamente. San Francisco de Macorís está compuesto por 180 mil habitantes. Redobla a Mayagüez. Y cuando nos vamos a la ciudad de Carolina, es una ciudad de 175 mil habitantes, en comparación con con San Francisco de Macorís, con la provincia de Duarte, o con San Francisco específicamente, porque la provincia cuenta con 300 y pico de miles de, de personas. Son, son lugares más pequeños y con menos condiciones y se han celebrado, y aquí no. Entonces mi llamado es a dos puntos. Número uno, al idón, a que vaya visualizando a cómo podemos sacar esa serie de la capital. Y número dos, al liderazgo local, a la dirigencia de... de de los gigantes, a los empresariados, a los políticos de aquí, a todos los que. A todos los que todo influyen. La... Que empiece ya a este tipo de eventos, no solo ese. Aquí tenemos equipo de basquebol, aquí tenemos equipo de soccer. Nunca se ha celebrado aquí tampoco una, una un torneo grande de soccer con un equipo buenísimo que nosotros tenemos ahí, que está, que está en el estadio, está establecido también. A ir focalizándonos en esos eventos deportivos, deportivo, ahí visualizando a San Francisco de Macorís como marca ciudad, porque solamente lo que se da se da por osmosis. En la parte, en la parte, iba, no, eh, en la parte habitacional, que pudiera ser tal vez la parte más difícil eh, para llevar eh, para traer un evento como ese, porque tenemos un estadio eh, que tiene todas las condiciones, como terreno reconocido por mayor Oliveira, sí. de las mejores condiciones tiene, de todos los estadios que hay en la República Dominicana, el Quiqueya y el nuestro, eso tenemos una ventaja por ahí. En cuanto a, a las habitaciones, porque es un evento que concentra eh, una gran cantidad, no solamente de, de fanáticos, sino el, el, el mismo hospedaje para los equipos sí. que participan. Sí, este análisis también es parte, como yo te decía, a un llamado al liderazgo local, como te decía fuera de cámara. Primero que todo, nosotros hicimos el análisis y levantamos la cantidad de habitaciones para hospedar personas que nosotros tenemos. Solamente de la plataforma Airbnb contamos con más de 400. Solo Verdana Rental, que es una sola compañía de Airbnb, posee casi 199 habitaciones, 33 apartamentos de tres habitaciones, con todas las condiciones, aire acondicionado, piscina, de, primer, de primera estancia. Y perdón por la cuña que le da Verdana Rental, son los más grandes de aquí. Pero así nos vamos a diferentes urbanizaciones, a diferentes lugares de San Francisco de Macorís. Y hace, hicimos el levantamiento completo. Nos da tres, eh, 400 y pico de habitaciones. Pero cuando nos vamos a la cabaña turística también de aquí, que son de las mejores del país, con piscina y todo eso, tenemos más de 300. Y cuando nos vamos a hoteles tradicionales de calidad, entre la caoba, entre New Parisian, entre eh, el Líbano, tenemos más de 100 y pico pero también un, liderazgo, un llamado a liderazgo local a que se enfoquen como San Francisco de Macorís es uno de, los, de las ciudades que tiene más inmigrantes aquí está es uno de los pueblos que más viaja. tú te este vas al aeropuerto de Santiago y nosotros recibimos más turistas locales de esas personas que van y se duran un año allá trabajando en Nueva York para venir a pasar sus vacaciones aquí y no tienen donde hospedarse y no quieren también hospedarse donde sus familiares porque vienen en fiesta vienen en, en diferentes vienen en turismo como lo dije y no tienen eh, dónde operarse en hoteles locales. Por eso el crecimiento tan grande de la plataforma Airbnb, eh, que ha, ha sido, ya nos lleva por 800 y pico de habitaciones, entre todo, yo entiendo que con 800 y pico de habitaciones es vasto para alojar a, a cualquier evento depo deportivo, claro está. Vamos a ver, bueno, ahí está el... el por ahí el... va mi video, mira, sí, nos bueno. presentaba primero las instalaciones del estadio de Julián Javier, que para mí... Es una de las instalaciones más bonitas que tiene Estadio Alguno aquí en, en, en, en la bien. República Dominicana. Tiene un terreno bellísimo, organización, parqueo de sobra. Eh, lo que pasa es que genera opinión encontrada. Te contaba ahorita que una de, una, una de las personas que no estaba de acuerdo con el planteamiento me decía: Yo no creo que San Francisco de Macorís esté preparado para eso porque yo estuve allá y me robaron algo del carro. Yo le decía: Bueno. Porque cuando tú vienes a ver la ciudad de Nueva York, tampoco está preparada, porque yo estuve en Manhattan una vez y también me robaron algo del carro. O sea, lo que pasa aquí es lo que pasa en cualquier ciudad del mundo. Eh, y bueno. Pero además, además bueno, hay, que, hay que reconocer que este planteamiento que tú has hecho y que ha llamado mucho la atención, no estamos diciendo que si mañana, como es el objetivo, los gigantes ser campeones eh, nacionales, no es que mañana, en este año, vamos a traer... Eh, la, pidiendo que seamos sede de la sede del Caribe. Puede ser en uno, dos, tres, cuatro años, pero no, es, es que, que, son, que vayan pensando. Esas son cosas que se hacen con <ríe> planificación. Y claro. en el video lo dice. Lo que pasa es que nosotros tenemos, como dominicanos, parte de la idiosincrasia de nosotros es hacer, emitir opiniones antes de ver el contenido completo, ya sea de lectura o ya sea de video. En el video dice claramente la parte que entendemos que. Es casi imposible tener la serie este año, sí. vamos, pero la gente no ve esa parte. Vamos a ver, vamos a ver, se llama del el audio, a ver que el, el video completo del planteamiento que hace Iván Oscollado, por favor. Adelante, Master. Los gigantes ganan la serie. ¿Tendremos nosotros que trasladarnos a la capital o traerían la serie aquí? ¿Cómo es posible que nosotros, los fanáticos de los gigantes del Cibao, tengamos que ir al Estadio Quisqueya a ver el juego de la Serie del Caribe? En todos los países que se han celebrado Serie del Caribe, se han celebrado en diferentes estadios y en diferentes ciudades. Si tomamos como referente del año 2001 en adelante, en el caso de México, han sido sede los estadios General Andrés Flores, en la ciudad de Hermosillo, Teodoro Mariscal, en Mazatlán, Estadio B-Air en Baja California, México Estadio Sonora de la ciudad de Hermosillo Y el Estadio Panamericano de la ciudad de Guadalajara En el caso de Puerto Rico Han sido sede los estadios Roberto Clemente de la ciudad de Carolina El Isidoro García de Mayagüez Y el Estadio Hiram Vitrón de San Juan, Puerto Rico Asimismo, en Venezuela han sido sede los estadios José Pérez Colmenares en Maracay y el Estadio Nueva Esparta en Isla Margarita, Venezuela. Eso sin cuantificar todos los estadios donde se celebraron antes del 2001. No es posible que ciudades con menos habitantes que San Francisco de Macorís, que Santiago, que La Romana, que San Pedro, hayan sido sede de tan magnífico evento. Como es el caso de Mayagüez, Puerto Rico, que es una ciudad de 75.000 habitantes y se celebró la serie en el 2011. Y también, como es el caso de Carolina, Puerto Rico, que es una ciudad de 175 mil habitantes y fue sede en el año 2007. San Francisco de Macorís. Cuenta con todas las condiciones para celebrar una serie del Caribe. Tiene un estadio impecable, unas instalaciones con parqueo y seguridad para garantizar que todos los asistentes estén 100% cómodos. Nuestra ciudad de San Francisco de Macorís posee alojamientos suficientes para albergar a peloteros, visitantes y todas las personas que se inmiscuyan en cualquier tipo de evento deportivo. Solo por la plataforma Airbnb, San Francisco de Macorís cuenta con más de 400 habitaciones de alta calidad. También contamos con más de 300 habitaciones de motel. Bueno, pues ahí está el video que ha causado sensación ha causado Ibanos, una revolución y aquí. yo deseo no, que mañana, cuando digo mañana me refiero al 24, 25, 26, cuando eso se materialice, hay que decir, Ivano, que en el 22 Ivano Collado planteó esa situación y hoy se ha, no, se, que, va, se ha materializado. Es que de verdad duele un poquito, Víctor, que nosotros como equipo... Eh, hagamos el esfuerzo mayor que está haciendo tanto la gerencia como el equipo para nosotros tener la victoria del torneo, ¿cómo va a pasar este año? Claro, pero además Iván, tú planteabas, eh, cuáles son, si hablamos de habitaciones, ¿y por qué los toros del este también? Ahí no, sí hay habitaciones, no, entonces, que hay que tener más de 2000. Ahí sobran las habitaciones, si sí, ese es el problema. Entonces, eh, es posible tal vez que en ese sentido todavía estemos un poquito no, cortos, pero, pero tenemos todo lo otro sumándole eso que tocaba de Aquí decir. ha habido crítica de por vida del manejo de, de Lidón con muchas cosas. Esa es una de ellas. Lo que te decía es duele, molesta un poquito que uno, como equipo, como gerencia, como ciudad, hagamos ese máximo esfuerzo de obtener el galardón, de obtener el, el, el campeonato, y luego de aquí tengamos que trasladarnos a la capital a ver la serie del Caribe. Ah, Usted uh... se imagina, Víctor, <risas> ustedes se imaginan señores lo que nos puede sumar como ciudad, claro, a nosotros claro, una serie de Caribe, claro. recibir personas, lo que activaría la economía, lo que dinamizaría la ciudad, de, como el, nos daríamos a conocer nosotros, pero... El, pero, el, de, el deporte rey, el, que es el béisbol, donde estamos como número uno en, en el mejor béisbol del mundo, que es la Grandes Ligas, eso, y que nosotros eh, eh, estemos pasando por esa situación... Nuestro senador, sí. nuestro alcalde, el presidente de la asociación de comerciantes aquí. No, no, un llamado ya formal. Deben identificarse. Un llamado ya formal, que el así año tanto como ese grupo de empresarios, la Asociación para el Desarrollo de la provincia de Duarte se involucró y sectores representativos para hoy tener una franquicia, así mismo tenemos no, que identificarnos que, con ese planteamiento. Si no vamos a eso... El, cuando solicitamos la franquicia era imposible, lo veían claro, peor que sí, él. Sí, claro. Cuando solicitamos el CUNE aquí era sí, también sí. imposible. Y así mismo todo lo que se ha logrado en San Francisco de Macorís ha iniciado con un planteamiento. Pero luego del planteamiento también viene el trabajo. Es así Esas es. cosas no son imposibles. Vamos a trabajar por nuestra ciudad. Vamos a hacer San Francisco una marca ciudad. Ahora venimos nosotros, Víctor. Con algo que me llama muchísimo la atención y es que van a declarar la provincia de Duarte, la ciudad de San Francisco de Macorís, como ciudad ecoturística. La gente no se imagina, no se ha leído la ley de Confotur, lo que nos trae a nosotros como ventaja eso, nadie significa. está opinando de eso. Hay que enfocar la mirada hacia el futuro de San Francisco Así de Macorís. Iván, no, bueno, hermano, gracias. Gracias, TV, gracias, gracias Nelly, gracias a todos. Por compartir con nosotros en el día de hoy, nos identificamos 100% con ese planteamiento, independientemente que hayan algunos que te diga, están es normal, soñando. Eso es normal. Pero vamos a seguir soñando porque realmente hay que descentralizar la sede del Caribe cuando seamos sede eh, aquí en la República Dominicana. Exactamente. Es. Esta fue la entrevista VIP en el día de hoy con nuestro querido amigo el ingeniero Ivano Collado. Vamos a